Cierra alcista para el IBEX 35 este miércoles, favorecido por una recuperación del sectorial bancario europeo en España, ha liderado las compras Bank Inter, después de haber sido uno de los bancos españoles más castigados en las últimas semanas. El fichaje de Sergio Motti por V.S., para pilotar la fusión con Credit Suisse ha sido bien recibido por los inversores. Además, en Estados Unidos también ha mejorado el apetito por el riesgo después de los buenos resultados de Micron Technology que están impulsando a todo el sector tecnológico. Así las cosas parece que los inversores vuelven a entrar en el mercado y el sentimiento de los inversores mejora en el corto plazo.